Hola gente, pura vida, soy Alonso Castro y este es el canal de más tecnología. Estamos iniciando una nueva sección semanal en la cual estaremos probando equipo de diversas marcas para que ustedes puedan conocerlo, ver cómo funciona, en qué caso se puede utilizar y decidir si vale la pena comprarlo o no. El día de hoy vamos a empezar con este enrutador de la marca Huawei modelo AX3 Dual Core. Un enrutador que hemos estado probando por cuatro semanas que cuesta menos de $100 dólares y que su relación precio-calidad es muy buena por las prestaciones que trae. Vamos a analizarlo a fondo para que ustedes puedan conocerlo. El Huawei AX3 Dual Core es un enrutador para uso en hogares o pequeñas empresas que ocupa poco espacio, con un diseño elegante y minimalista. Tiene grandes prestaciones, entre ellas tecnología Wi-Fi 6 Plus, que promete alcanzar velocidades máximas de hasta 3000 Mbps, muy por encima de la mayoría de enrutadores de su rango. Puede formar parte de una Red Mesh si se compran dos o más equipos del mismo tipo, lo que le permitiría extender la señal Wi-Fi de una forma muy sencilla. Soporta 128 dispositivos conectados simultáneamente, con selección automática de canal, para brindar la mayor velocidad a cada equipo. Ponerlo a funcionar es muy fácil, tanto si se hace con la configuración manual como si se utiliza la aplicación IA e desde un dispositivo móvil. Integra NFC, que permite configurar automáticamente dispositivos con este tipo de conectividad, con solo colocarlos sobre la esquina del enrutador. Vamos a abrir la caja y ver qué es lo que tiene adentro cuando uno pues compra este equipo. Entonces, bueno, empezamos acá. Lo primero que nos vamos a encontrar es el enrutador que viene dentro de esta bolsita, vean qué bonita, viene con los espacios para las antenas abatibles, entonces bueno, vamos a abrirla y sacar el equipo para ponerlo por acá y continuar viendo qué más trae la caja, entonces bueno, acá está el equipo, tiene las antenas abatidas y estas antenas pues uno las saca de esta forma para poder poner el equipo a funcionar vean que acá ya nos anuncia que es wifi 6 plus tanto adelante como atrás eh, lo cual eh, se ve bastante bien adicionalmente acá en esta caja tenemos el cable de la red para poder conectarlo hacia internet eh, con el enrutador que el proveedor de servicios de internet haya puesto en su casa y también el cargador de poder para poder eh, conectarlo a la electricidad eso es básicamente lo que tiene la caja bueno por acá hay un par de, de papelitos uno es el certificado de garantía y el otro es el manual de cómo funciona el equipo entonces eso es básicamente lo que viene en la caja entonces vamos a hablar un poquito sobre el, el equipo este equipo tiene un botón acá en el medio que es un botón que se llama H y ese botón lo que permite es que cuando usted tiene dos o más de esos enrutadores pueda presionarlos y que entre ellos se conecten de forma automática. ¿Para qué dos o más enrutadores? Bueno, para crear una red mesh, para extender la red. Por ejemplo, usted podría poner uno en el primer piso, otro en el segundo piso, y entre ellas se conectan muy, muy fácil eh, con solo presionar este botón. Acá también está la marca Huawei, eh, que se ve como, como en un color reflectante a la luz, eh, y un indicador acá al frente eh, vean que este es un equipo bastante liviano, bastante pequeño, bastante minimalista. Y justo este LED es uno de esos elementos. Tiene solo uno y este LED va a encender de color dependiendo de si el equipo está funcionando bien, si está teniendo problemas, si está apagado, etc. Eh, acá atrás eh, tenemos los puertos. Del, del equipo, este es el puerto para la, conectar el, la energía, tenemos un puerto WAN al cual vamos a conectar el internet que llega al equipo para su distribución, tenemos tres puertos LAN, esos puertos LAN permiten conectar eh, por ejemplo una computadora portátil o cualquier otro equipo que requiera eh, cableado y conectarse directo. Estos puertos, tanto el WAN como los puertos LAN, tienen una velocidad de 1000 megabits por eh, segundo, lo cual es bastante rápido y bueno. Eh, tenemos un puerto o un espacio acá para hacer reset, para volver a configuración de fábrica al equipo en caso de que necesitemos reconfigurarlo desde cero. Y el botón para encendido y apagado eh, del equipo. En la parte de abajo, una, un sticker con información general sobre el equipo y acá un código QR que nos permite a leerlo bajar la aplicación y configurar el equipo de una forma sencilla eh, automática y bueno eso lo vamos a ver ahora en algunas pruebas que estaremos haciendo entonces eso es básicamente el equipo como lo pueden ver muy bonito muy pequeño muy sencillo muy liviano y a partir de ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacer algunas pruebas de conectividad desde de varios espacios de la casa, primero conectados al equipo del enrutador del proveedor de servicios de internet, después vamos a instalar este equipo y vamos a apagar el wifi del enrutador eh, principal y nos vamos a quedar solo con este y hacer las mismas pruebas para determinar si tenemos un mejor ancho de banda, si la cobertura aumentó, si la estabilidad es mejor y pues al final hablaremos y compararemos qué fue mejor eh, y daremos eh, una idea de si vale la pena o no este equipo. Pruebas con el enrutador del proveedor de servicios de internet. Lo primero que vamos a comprobar es que la velocidad de internet que hemos contratado con el proveedor de servicios es la que nos está llegando. Para esto vamos a conectar la computadora por medio de un cableado de red directo al enrutador del proveedor de servicios de internet y luego correr un test de velocidad para hacer la comprobación como se observa en los resultados obtenidos de las pruebas, la velocidad de internet recibida está por encima de lo contratado, lo cual quiere decir que la conexión funciona bien. Esta es una de las zonas donde yo paso mucho más tiempo durante el día, a veces entre 8 y 10 horas, y es básicamente porque acá es donde más trabajo, donde doy clases, recibo clases, grabo estos videos asisto a reuniones por videoconferencia, etcétera por tanto yo necesito que en esta zona haya una muy buena señal de internet una muy buena cobertura y que el ancho de banda que llegue sea suficiente para poder cumplir con mis tareas diarias por eso vamos a hoy probar en este momento cómo funciona la conexión a internet desde la computadora hacia el enrutador que dejó el proveedor de servicios de internet por medio del Wi-Fi y después estaremos probando cuando instalemos el enrutador Huawei y ver cuál es la diferencia que hay entre ellos. Como puede observarse en los resultados de las pruebas, desde este punto logramos alcanzar la totalidad de la velocidad de internet contratada. Este es otro de los lugares en los que solemos trabajar muy a menudo. Por lo general en la mañana bajamos temprano y sostenemos las primeras reuniones por medio de videoconferencia desde este punto. Entonces eso nos exige tener una conexión a internet que sea bastante buena y que se mantenga estable de tal forma que la videoconferencia funcione sin problemas. Por eso vamos a hacer una primera prueba de la velocidad desde este punto conectados al enrutador que nos dejó el proveedor de servicios de internet y ver qué tal funciona desde este punto notamos una pérdida de velocidad importante alcanzando apenas un 20% del total de velocidad de internet contratada este es otro de los espacios que utilizamos bastante como cualquier otra familia y lo que hacemos acá es ver películas, ver recetas, eh, ver redes sociales mientras estamos cocinando entonces vamos a hacer acá también una prueba para ver qué velocidad nos da y qué estabilidad el enlace desde este punto hasta nuestro enrutador principal que instaló el proveedor de servicios de internet. Del total de la velocidad de internet contratada en este punto hemos logrado alcanzar en descarga un 30% y en carga cerca de un 10%. Hacemos una pausa para invitarle a que se suscriba a nuestro canal y a que nos deje sus comentarios o dudas en la parte de abajo de este video. Instalación y configuración Lo primero que tenemos que hacer es activar el Wi-Fi del teléfono y desde ahí conectarnos a la red que se llama Huawei-un-número, con eso arrancará automáticamente el proceso de configuración. Aceptamos el contrato de licencia a usuario final y presionamos iniciar. Damos unos segundos para la verificación de la red. A continuación, escribimos el nombre que le queremos poner a la red y la contraseña del Wi-Fi. Adicionalmente, dos veces la contraseña de acceso al enrutador, con lo cual podemos ingresar posteriormente a hacer cambios en la configuración. Activaremos la opción de Wi-Fi 5 de reserva para que los equipos sin esta tecnología también puedan conectarse a la red. En la opción de modo de red dejaremos por defecto IP versión 4. Presionamos siguiente y la red estará lista para usarse, solo será necesario apagarla y volverla a encender. Esta configuración también se puede realizar utilizando la aplicación iLife de Huawei, desde donde es posible controlar por completo las funciones del enrutador y cambiar todas sus opciones. Pruebas de velocidad con el enrutador Huawei. Ya hemos colocado acá el enrutador Huawei AX3 y ahora vamos a hacer algunas pruebas de conectividad hacia este equipo con el fin de poderlas comparar con las que hicimos al inicio de este video. Los resultados de esta nueva prueba demuestran que la velocidad se mantiene por encima de lo contratado muy semejante a lo que pasó con el enrutador del proveedor de servicios de internet. Al comparar ambas pruebas tenemos como resultado que la velocidad obtenida con el enrutador Huawei es ligeramente superior pero no significativo en este punto. Vamos a hacer ahora una prueba de velocidad desde este mismo lugar, el comedor de la sala, conectados desde la computadora al enrutador Huawei AX3 Dual Core y vamos a comparar con la prueba anterior para ver si hay una diferencia significativa. Al revisar los resultados de las pruebas realizadas desde este punto, podemos comprobar que hubo una mejora tanto en las velocidades de descarga como de subida de datos hacia Internet. Si comparamos con la prueba realizada anteriormente, notaremos una mejora significativa en ambas velocidades, especialmente en la descarga de datos. Ya conectamos el enrutador Huawei AX3 Dual Core y ahora vamos a hacer una prueba desde acá para determinar si la velocidad y la conexión mejoró, si es más estable y eh, poderlo comparar con la prueba que hicimos anteriormente. Este punto, que es el más alejado de todos, es donde teníamos la menor cobertura y señal de internet. Sin embargo, como podemos ver, luego de colocar el enrutador Huawei y de hacer nuevamente las pruebas, tuvimos un aumento de aproximadamente 15 megabits por segundo tanto en la velocidad de carga como en la de descarga. Valoración del enrutador Huawei AX3 Luego de todas estas pruebas que hemos estado realizando y de haberlo utilizado por cuatro semanas ahora voy a darles mi valoración sobre este equipo, vamos a hablar de las cosas buenas que tiene y de algunas oportunidades de mejora que podrían integrarse en versiones posteriores. Empecemos con lo bueno lo que me gustó de este equipo uno es su diseño minimalista es pequeño, es liviano, no gasta mucho espacio se le pueden guardar las antenas en el momento en que no se vaya a estar utilizando eh, y por tanto eso es un punto bastante bueno otra cosa buena es eh, su rendimiento gracias a la tecnología de Wi-Fi 6 Plus que trae y eh, la capacidad de poder traspasar mejor algunos obstáculos como paredes o puertas, por tanto la señal llega un poco más lejos y más fuerte de lo que los enrutadores de este tipo lo suelen hacer, eh, digamos del mismo precio y ahí está la tercer cosa, el precio o la relación calidad-precio es muy buena es un equipo que tiene muchas prestaciones y tiene un costo de menos de 100 dólares otra cosa que me gustó es eh, que hace la gestión automática de las bandas 2.4 y 5 GHz eso quiere decir que el usuario no tiene que estar seleccionando a cuál banda se conecta de forma manual sino que el enrutador va a decidir eh, qué banda utiliza su equipo, de tal manera que le pueda dar la mayor velocidad posible. Adicionalmente me gustó eh, también la aplicación que trae para el tema de seguridad, hay bastantes opciones incluyendo el control parental si ustedes tienen menores de edad y tienen que cuidarlos de lo que están viendo en internet. Me gustó mucho la tecnología eh, que permite conectar dispositivos que sean NFC, con solamente ponerlos acá en esta esquina. En lugar de tener que ir a seleccionar el nombre de la red y meter el, el password o digitarlo manualmente, simplemente se pone en la esquina y el dispositivo se conecta y está funcionando adecuadamente. Eh, esas cosas eh, son bastante buenas y son cosas muy positivas de este equipo. Ahora vamos a hablar de un par de mejoras que podrían realizarse. La primera mejora es... Eh, que a diferencia de la mayoría de enrutadores de la competencia este equipo tiene un puerto WAN y tres LAN la competencia por lo general tiene un puerto WAN y cuatro LAN entonces si bien es cierto eso no es nada muy importante pues sí tiene un puerto menos que eh, los que tienen los enrutadores del mismo tipo y la segunda oportunidad de mejora, que es algo bastante sencillo arreglar porque es un tema de software, es que al intentar instalarlo desde un iPhone en la aplicación IA Live de Huawei, no estaba disponible o no aparece ese enrutador para poderlo hacer automáticamente, lo cual sí funcionó y aparece bien desde un dispositivo Android. Entonces es algo que podría mejorarse. Recomendaciones finales. Estamos casi por terminar este review, pero no nos vamos antes de indicarles para qué casos recomendamos usar este equipo. Básicamente cuatro. En el primero es si usted quiere reemplazar su enrutador Wi-Fi viejo y que por una tecnología que sea mucho mejor, mucho más rápido con un mejor desempeño y no quiere usar demasiado presupuesto, es una excelente opción. Si usted tiene equipos Wi-Fi 6, dispositivos como un PlayStation 5 y quiere conectarse de forma inalámbrica y poder sacar el máximo ancho de banda para jugar bien en línea, si, de nuevo sin tener que invertir mucho dinero, esta es una buena opción. Es también una opción para poder reemplazar el equipo enrutador que le deja a su proveedor de servicios de internet, que por lo general. Tienen un desempeño bastante bajo, con esto usted va a poder trabajar bastante mejor eh, y esa es una, una buena opción. Y también si usted quiere hacer la extensión de la señal de la red de su casa, por ejemplo si tiene dos pisos y en uno de los pisos está llegando mal o simplemente quiere eh, mejorar la señal en alguna zona, ese también es un, eh, una excelente opción que usted podría utilizar para eso. Finalizamos acá este video y le agradecemos el habernos acompañado hasta este punto. En próximos videos estaremos hablando sobre otros temas de tecnología y realizando nuestros reviews semanales. Agradecemos también a los amigos de Huawei por habernos prestado este equipo que estuvimos probando el día de hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal y dejarnos un me gusta. Nos vemos pronto.